Ahora que ya conocemos nuestras estrategias de pensamiento, les vamos a enseñar cómo jugar con nuestro kit de Dixit mientras los niños fortalecen su pensamiento. El primer juego se llama Sensit. Este se puede jugar con amigos, familiares o en equipos del salón de clases. El objetivo del juego será reconocer y aprender distintas emociones que nos sentimos nosotros mismos, así como los demás jugadores. Este representa una ligera variación de la forma clásica de jugar Dixit. Te compartimos este video de YouTube de Pepe Navarro explicando el juego Dixit clásico de una manera muy amena. Nosotros te recomendamos una variación del juego que impulse el repertorio y la inteligencia emocional. Te lo explicamos a continuación. A diferencia del Dixit clásico, en este estilo de juego no se permitirá usar pistas, sino que serán emociones que nos hagan sentir las cartas. El juego de emociones permitidas ajustará dependiendo de la edad y experiencia de los jugadores. En la descripción puedes descargar la rueda de emociones, donde se muestran las emociones básicas en la rueda central y las emociones complejas en la segunda y tercera rueda. Las seis emociones del centro son llamadas las emociones básicas porque todos nacemos con ellas e incluso las compartimos con muchos animales como los perros y los gatos. De cada emoción básica se despliegan la segunda y tercera línea de emociones conformadas por emociones más complejas que un niño aprende a través de la experiencia viviendo situaciones específicas, es decir, no nacemos con ellas, pero las vamos aprendiendo a lo largo de la vida. Te recomendamos que mientras los jugadores aprenden las emociones, tengan a la mano la rueda de emociones como apoyo. Para los principiantes, por lo general niños menores de 8 años, se recomiendan solamente utilizar las 6 emociones básicas del centro. Para los jugadores intermedios, por lo general niños entre 8 y 12 años de edad, se recomienda utilizar la primera y segunda rueda. Por último, para los mayores de 12 años, se recomienda utilizar las tres ruedas. A continuación te haremos dos consejos extras. Tip número uno. Para que un niño comprenda mejor las emociones, te recomendamos hacerte preguntas reflexivas como ¿Quién te hace sentir así? ¿O qué situación te hacen sentir así? Tip número 2 ¿Sabías que cada emoción se siente de manera diferente en el cuerpo? Si el niño no sabe qué emoción le hace sentir la tarjeta, te recomendamos preguntarle ¿En qué parte del cuerpo sientes la emoción? ¿Sientes mucha o nada de energía en esa parte del cuerpo? Para aprender a conocer el mapa de emociones en el cuerpo, te recomendamos ver el siguiente video que te compartimos en la descripción. Ya con la rueda de emociones y el juego Dixit a la mano, podemos comenzar a aprender de manera divertida. Primero, cada quien elige un color y toma el número de fichas dependiendo el número de jugadores. En este caso, nosotros somos cuatro jugadores, o sea, tomamos cuatro fichas cada quien. Cada quien cuenta con un conejo de su color que pondrá en el inicio del tablero. Después, seleccionamos a una persona que guiará el juego y la llamaremos el narrador. Se revolverán las tarjetas del juego Dixit de manera aleatoria y se le entregarán seis tarjetas a cada jugador. El narrador seleccionará la tarjeta que guste y, sin decirle a nadie, pensará y dirá a los jugadores la emoción que le haga sentir esa tarjeta, pero sin especificarles qué tarjeta seleccionó. Los demás jugadores seleccionarán la tarjeta que más les haga sentir esa emoción. Después, el narrador les mostrará las seis tarjetas a los demás jugadores y cada uno votará por la tarjeta que crea que haya seleccionado de acuerdo a la emoción sentida. Esto fue Escuela para Padres Créeme X, porque los niños no vienen con instructivo. Adiós.